Hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos. Hoy os traemos una manualidad de cara a octubre, a, bueno a otoño en general, también un poco de cara a decorar vuestros hogares para Halloween. El otro día estuve hablando con Mirella de hacer unas diversas calabazas, ya que me había comprado una cala un, dos calabazas muy cookies para meter velas dentro. Y se me había ocurrido que podríamos hacer velas, o sea, uy, velas. Que podríamos hacer calabazas con arcilla, incluso calabacitas de tela o de algún material que tuviéramos por casa. Y el, pues justamente fue el viernes, se me encendió la bombilla y dije, ¡podría hacer cojines! Así que la primera calabaza que hice... Fue esta. Eh, tuve un poquito de fail al hacerla, eh, ya que, bueno, no me estaba gustando mucho el patrón y eso es lo que me pasa por hacer cosas sin buscar si alguien lo había hecho. Pero bueno, eh, ya, ya os comentaré en el vídeo, pero bueno, quedó así de cookie. Es muy, muy fácil de hacer, es muy sencilla, es muy blandita y, bueno, eh, los perros ya, ya se han acostado en ellas. La siguiente que hice es esta, eh, como veis tiene otro patrón es muy bonita, además me encanta eh, cómo me quedó el rabito eh, como veis cada uno de los rabitos es diferente y bueno pues también es muy blandita, no es difícil de hacer para nada, es bastante sencilla como la otra lo que pasa es que el patrón es diferente y bueno, eh, aquí lo que hice fue utilizar eh, la tela desde fuera, ya que tenía textura y me parecía que le daba como más gracia es tela de algodón y bueno por otro lado es lisa pero por aquí la parte está rugosilla que tienen las telitas de algodón pues me gustaba más como como quedaba. Y la última que hice fue esta, esta tiene un patrón más elaborado, esta la podéis hacer a mano pero yo la hice a máquina y bueno como veis el, el rabillo y la decoración es muy sencilla, es también extra blanda, eh, lo podéis rellenar pues de algún cojín viejo de relleno que tengáis, retales, cualquier cosa que se os ocurra. Y bueno la verdad es que queda también muy muy bonita y puestas las tres quedan, quedan muy cookies. Como os he comentado, eh, la naranja al principio me salió un poquito mal. Pero bueno, entonces eh, lo que hice, un patrón cuadrado y lo que hice luego fue pasarlo a redondo. Porque quería hacerlo lo más sencillo posible, pero veía que no, que no terminaba de quedar bien. Y digo, mira, aunque sea hacemos un círculo, que bueno, el círculo lo hice incluso a, a mano alzada. Que para hacerlo bien tendría que haberlo hecho como cuando hago faldas de, de media capa o, o lo que sea. Pero bueno, no pasa nada. Y luego las otras sí que os digo medidas. Y nada, que me estoy enrollando muchísimo sin más dilación. ¡Dentro vídeo! Pues nada, ya he llegado, he aparcado. Espero que no haya mucha gente o por lo menos que no tarde mucho. Porque la verdad es que en el parking hay bastante. Y bueno, eh, al final es que aquí hay tanta variedad que, que siempre está un poquito lleno. Oye, me alegro por ellos. Pero yo hoy espero ir a Machete y no tardar nada y encontrar alguna tela chuli. Ahora os voy a enseñar las compritas que he hecho. Encontré esta tela de aquí, naranja, he comprado un metro. Es un poco finita, entonces estoy pensando que igual la pongo eh, doble tela o a lo mejor en vez de gastar esta naranja, que a lo mejor es más chula, como tengo tela blanca, igual le hago como una funda o relleno blanco y luego ya esta como para vestir la calabaza. Y luego también he comprado... ¿Es que se ha producido un error? Vuelve a intentarlo en unos segundos. <risa> Luego he encontrado esta otra tela verde que tiene mucha caída. La verdad es que está chulísima. Y con esta pues haré las hojitas. A lo mejor hago otra calabacita más pequeña o algo. La verdad es que no tiene nada que ver el peso de una con la otra. Pero sí que es verdad que naranja había esta. Y otra que la tela no estaba mal. Pero era un color bastante flúor. Y la verdad es que no me convencía. Y bueno, un poco a juego he cogido este hilo de aquí eh, Que es un poquito más oscuro que este verde eh, Pero que creo que también puede quedar bastante bien con, con la calabaza O sea, con la de color calabaza Y como todo va a ir en naranja y verde Pues bueno, puede quedar bastante chuli Tengo la tela doblada por la mitad y entonces ahora lo que voy a hacer, eh, porque bueno, al final la tela es bastante malilla Y bueno, por si se notaba o algo el forro blanco, pues prefiero hacerla del mismo color y ya está Y ahora lo que voy a hacer, o sea, realmente esto es de un metro de ancho, ¿vale? Y luego creo que tiene 1,50 eh, porque es de, de, los, de los rollitos estos normales Entonces al doblarla así por la mitad... Si por aquí recorto, ah pues mira, sería a lo mejor de 1,20 eh, Si recorto por aquí vamos a conseguir un cuadrado perfecto Voy a proceder a, a coser todo esto para que quede igualado, lo podéis coser a mano o lo podéis coser a máquina, yo voy a utilizar la máquina, ya que la tengo pues la aprovecho. días, hoy estamos en el día número 2 y es que ayer bueno, me quedé sin batería bueno, no pude terminar de hacer las calabazas y el caso es que no me estaba gustando cómo estaba quedando Quería hacerlo muy muy sencillo, quería hacerlo realmente con un cuadrado, algo que fuera más fácil Pero bueno, eh, lo que voy a hacer va a ser cortar eh, las esquinas de ese cuadrado Para que sea un círculo y así no sobre tanta tela Porque era lo que no me estaba gustando Y como también estaba utilizando un hilo muy fino Pues todas las formitas de la calabaza tenía que dar muchas vueltas Y, y no estaba siendo un acabado pulido entonces, igual lo hago con un cordel de estos que son, eh, que parece como naturales. O bueno, si no, ya veré. Creo que tomo algún cordón de algodón por casa también. Puedo probar con alguna cosilla así. Y una aguja gorda para solamente dar una vuelta y que quede todo muchísimo más pulido y más bonito. Bueno, como veis, ya lo he descosido. Tengo otra vez de nuevo el cuadrado. Entonces, nada, lo que he hecho ha sido doblarlo por la mitad. Y lo volvemos cuando lo doble bien. Y lo volvemos a doblar por la mitad. Y entonces ahora, esto sería como el centro. Lo que voy a hacer va a ser recortar así para crear un círculo. Y pues... Pues ya no tenemos esas esquinas horribles. Vale, ya tenemos nuestro saquito porque hemos ido hilvanando eh, todo el borde. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir rellenando nuestra calabaza. Me ocurrió una idea y es: en vez de coser con este cordel, voy a cortar cuatro cordeles de este tamaño y los voy a anudar aquí arriba. traído la pistola de silicona porque después de hacer la trenza que con esto pues tenemos una buena base para ir haciendo el rabito, he cogido este trocito para ir enrollándola y, y decorarlo entonces vamos a ver si sale la silicona a echar un poquito de silicona, tener mucho cuidado porque quema y la voy a poner aquí Y entonces pues nada, ahora lo único que tenemos que hacer es ir enrollándola. Voy a poner también un poquito aquí y enrollamos. hecho una hoja de calabaza la cual he recortado en un papel para pasarla al folio para ponerla pues de adorno vamos al lío Antes de pegar la hoja lo que voy a hacer va a ser decorar un poquito más nuestro tallo con el cordón y ya tendríamos nuestra primera calabaza bien blandita. Y bueno, esto pues también blandito. He visto que había mucha gente que lo hacía con, con palos. Y bueno, también queda bastante mono, queda muy bonito. Pero bueno, me apetecía hacer algo blandito. Bueno, pues ya estoy tirada aquí en medio del sillo, o sea, del, del salón como siempre. Voy a hacer un rectángulo de, de esta tela, de la tela que me gustaba, de 70 x 40 Ya tenemos aquí nuestro rectángulo, esta es la cara buena, entonces vamos a, da, a doblarla por la mitad con eh, la cara buena enfrentada y que se vea pues, la, el otro lado y lo que vamos a hacer ahora va a ser unir estos extremos, vale. solamente esto lo podemos pasar por la máquina o podemos pasarlo a mano. Voy a hacerlo a mano para demostraros que no hace falta saber coser para hacer estas manualidades. Porque yo ya he dejado patente y muy claro en este canal que no sé coser. No sé si se ha grabado porque... Me encanta todo esto, pero el caso es que eh, una vez he cosido el lateral largo nos ha quedado esta apertura y esta otra apertura que lo que he estado haciendo ha sido hilvanando con las puntadas largas, las puntadas rectas que hemos hecho también en la otra calabaza y luego lo que he estado haciendo ha sido cosiendo para que no haya ninguna, ninguna apertura, para que quede aquí bien sujeto. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestra calabaza. Y ahora ya que tenemos nuestro saco relleno voy a coger otra vez hilo y vamos a hacer las mismas puntadas de antes, las que son largas dejando como uno o dos centímetros por arriba y rodeamos todo. Vale, pues ya tenemos nuestra forma de calabaza y ahora lo único que tenemos que hacer es decorar la parte de arriba a hacer ya la última calabaza para ello vamos a hacer un patrón de 20 centímetros de alto, voy a marcar aquí la mitad y 10 de ancho y ahora lo que voy a hacer va a ser unir Y una vez tenemos esta formita de gajo, vamos a recortar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar este calco a la tela y vamos a recortar 6 gajos. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser enfrentar otra más. Entonces ya tenemos la mitad de nuestra calabacita. Lo que tenemos que hacer es poner enfrentadas las caras que queremos que vayan por fuera. Y entonces ahí ya empezamos a coser Porque luego al dar la vuelta Es cuando se verá bien Vale, ya me falta el último gajito de la calabaza Entonces lo vuelvo a explicar Ponemos la, ca la calabaza con el lado bueno Y lo enfrentamos con el otro lado bueno Vale, entonces en cuanto lo cosamos así Al dar la vuelta se va a quedar el lado bueno eh, por otro lado, eh, este ya es el último gajo entonces eh, por un lado lo voy a coser todo y cuando lo vaya a unir con el otro lado lo que voy a hacer va a ser dejar un hueco para poder dar la vuelta a la calabaza ¿veis? ya tenemos todo cosido entonces ahora le vamos a dar la vuelta para ya terminar de unir este gajo y dejaré de coser pues no sé, cuando le falte un par de centímetros como no sé, como tres dedos o así para por ahí, por ese huequecillo, poder darle la vuelta. Y entonces ahora lo que hacemos es darle la vuelta a nuestra calabacita. Y ahora lo que tenemos que hacer es rellenarla. Y ahora lo que tenemos que hacer es coser esta parte de aquí a mano. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos encantaría que nos dijerais si vosotros os gusta decorar el hogar de cara a Halloween o cualquier otra festividad. Desde que empieza el 1 de septiembre ya es chamain, ya es ambientación otoñal, algo que nos encanta. Y, y bueno, para Mirella ya el 1 de noviembre es villancicos, así tal cual, o sea, ella es como un reloj y doy fe, doy fe de ello que estamos trabajando, está con los cascos y está puesto uno villancicos. Pero bueno, me parece muy divertido y la verdad es que así me descubre villancicos nuevos y no los clásicos y aburridos que muchas veces ponen en los, en los centros comerciales. Y bueno, pues aparte de saber si os gusta decorar la, la casa y demás, nos encantaría que nos dijerais si os ha gustado esta manualidad. Si la vais a poner en práctica, si es así, sinceramente nos encantaría que nos etiquetarais eh, pues en Instagram. Nada, nos vemos por comentarios como siempre. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros... Dale a la campanita para no perderos ninguna notificación. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales que las dejamos abajo en la cajita de información como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.